Bien, estimados alumnos, lo que vamos a hacer, vamos a repasar las fórmulas para determinar el área de alguna figura geométrica. Comenzando con el área del cuadrado. ¿Por qué es por A? ¿Por qué? Porque el cuadrado, ¿cierto? Tiene la misma medida en su base y la misma medida en su altura. Por eso también tienen, el nom tienen como nombre la misma letra. Contamos la base 1, 2, 3, 4, la altura 1, 2, 3, 4, ¿ve? Lado por lado, multiplicamos entonces, 1, 2, 3, 4, por 4, 4 por 4, 16, contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, perfecto. Estamos en lo correcto entonces, la fórmula para determinar el área, el área del cuadrado es A por A, ¿cierto? O base por altura o lado por lado, perfecto. Avanzamos. ¿Qué tenemos entonces? El rectángulo. ¿Por qué el rectángulo recibe la fórmula de B por A? ¿Cierto? Porque si ustedes observan el rectángulo de color verde, la base mide 5 centímetros, ¿cierto? Y la altura mide 4 centímetros. Ok. Y esto, ¿cierto? Como son de medidas diferentes, ¿cierto? Tiene forma de rectángulo y también, por ende, recibe distintos nombres base con la letra B la tenemos acá arriba ¿cierto? ahí la podemos ir cambiando de color para que usted vaya teniendo una idea ¿cierto? vaya siguiendo la explicación y la altura ¿cierto? en este caso podría ser la letra A que está aquí acompañando también ¿cierto? a la letra B y todo esto multiplicado base por altura ok, lado por lado entonces tenemos 5 y la altura 4 5 por 4, 20 centímetros al cuadrado, perfecto fórmula para determinar el área del rectángulo ¿cierto? base por altura en este caso 5 por 4, 20 ok vamos ¿qué tenemos ahora acá? Tenemos un paralelogramo. ¿okay? Que tiene dos pares de dados, como su nombre lo dice, que son paralelos. ¿okay? Tenemos la parte superior, la parte inferior, que indica la base, lateral derecho, lateral izquierdo. ¿okay? Que también son paralelos. La fórmula que os ocupa acá es la misma del de rectángulo. ¿okay? Base por altura. Ahora bien, ¿por qué se ocupa la misma fórmula en el paralelogramo que en el rectángulo? También podemos decir, o podemos afirmar, que tomamos una parte, ¿cierto? Y cubrimos, tomamos la parte derecha, ¿cierto? Donde, y cubrimos la parte izquierda y formamos ahí un rectángulo. Aquí estamos comprobando que la fórmula... ¿Cierto? La fórmula base por altura también se puede ocupar, ¿cierto? no que se puede ocupar, corresponde para determinar el área ¿cierto? de un paralelogramo. Ahí está. Si contamos los cuadraditos de la base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por la altura, que son 1, 2, 3, 4, 5. 6 por 5, y ahora lo multiplicamos, es 30. Perfecto. Entonces, es válido también, para el paralelogramo, la fórmula para determinar el área es base por altura. Perfecto. Continuamos. Conocer y aplicar la fórmula para determinar el área del trapecio. Hay distintas formas de trapecio, distintas eh, figuras geométricas de trapecio. En este caso, tenemos un trapecio, ¿cierto? Que forma aquí un ángulo de 90 grados, ¿okay? que tiene, ¿cierto? Una, que está formando acá, a través de una perpendicular que cae sobre esta horizontal. Muy bien. Es importante conocer que no solamente se puede aplicar la fórmula que vemos acá para determinar el área del trapecio. También se puede, ¿cierto? Eh, desarrollar o, o, distintas estrategias cómo dividir la figura, ¿ok? Pero ahora aquí en este caso vamos a explicar la fórmula. Dice base mayor, que es la base que está abajo, la base que ustedes observan que es más larga, más base menor, que es la base de arriba, ¿cierto? La parte superior, que mide 4 centímetros, por la altura, que en este caso, ¿cierto? Mide 3, y luego se divide por 2. Perfecto, aquí vamos a eliminar 6 centímetros. Vamos a sacar esto de acá y vamos a explicarlo solamente como nos, o al menos en la primera instancia, como nos indica la fórmula. Sumamos entonces, base mayor 6, más base menor, que serían 4, llevamos en total 10 por la altura, ¿cierto?, multiplicamos por 3, 10 por 3 serían 30, y luego dividimos por 2, 30 dividido por 2 es igual a 15. Otra forma, se puede hacer también acá, como lo teníamos, ¿cierto?, un principio, es dividiendo, que normalmente en los colegios, cuando tenemos clases presenciales, podemos dividir esta figura, ¿cierto?, ¿Ah? en dos partes, en dos figuras, un rectángulo y también acá en un triángulo. Y luego, una vez ya, ¿cierto? Teniendo la división, teniendo la división, podemos afirmar lo siguiente. ¿Cuánto mide la base del rectángulo? Del nuevo rectángulo que nosotros dividimos o formamos ahora. Mide 4 centímetros. Arriba está ¿eh? 4 centímetros hasta acá. Y entonces la parte del triángulo miden los otros 2 centímetros y llegaríamos a un total de 6. Ahora podemos determinar el área de, de la siguiente forma. Multiplicando, aplicando la fórmula para, eh, para el rectángulo. 3 por 4 serían 12. Acá está el 12. ¿Cierto? Vamos a ir pintando de distinto color. 12. Ahora, para determinar esta parte, ¿Cierto? Esta parte del trapecio que, que se formó en un nuevo triángulo, ¿Qué es lo que debemos hacer? Multiplicar base por la altura. 2 por 3, 6. Perfecto. Y luego dividimos por 2 porque estamos sacando el área de un triángulo. 2 por 3, 6. Dividido por 2 serían 3. Aquí está, 3 centímetros. Sumamos ahora 12 más 3 es igual a 15 centímetros, que sería lo mismo que determinando el área, ¿cierto? Aplicando la, aplicando la fórmula que tenemos acá arriba escrito. ¿Okay? Muy bien. Espero que de esta forma, ¿cierto? Nosotros podamos ir reforzando... Este tipo de materia que se ocupa bastante en educación básica. Séptimo básico para ser más específico. Pero el área del cuadrado y el triángulo se viene ocupando desde los cursos más pequeños. Esto ya sería lo último. Conocer y aplicar el área del triángulo. Fórmula base por altura dividido por 2. Decimos que el área de este triángulo, de un triángulo, ¿cierto? Dice que es... 10 kilómetros. ¿Por qué? Porque sus lados están expresados en kilómetros. La base, 5 kilómetros. La altura, 4 kilómetros. ¿Pero por qué la fórmula es base por altura dividido por 2? Porque básicamente el triángulo es la mitad, de un, ya sea de un rectángulo, de un paralelogramo, de un cuadrado, etc. Como hay usted lo está observando. ¿sí? Tenemos aquí... Una figura que es un cuadrado, por así decirlo. Pero lo vamos a dejar como un rectángulo para así ir acorde con las medidas. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, ¿por qué es dividido por 2 el área de, de un rectángulo? De un triángulo, porque es la mitad de un paralelogramo. Entonces, 4 por 5 serían veinte. Dividido por 2, ¿cierto? Para hacer cumplir la fórmula, serían en total 10, en este caso kilómetros, si está expresado en kilómetros. ¿Ok? Espero que te haya servido esta actividad de reforzamiento para tu próxima evaluación. Que tengas un muy buen día. Nos vemos pronto.